¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? ¿Ustedes han escuchado esa historia que dice que cuando un inquilino que ocupaba un local comercial se va del inmueble, ese inmueble no pueden volverlo a utilizar para la misma actividad? Bueno, el día de hoy vamos a revisar un caso que nos va a permitir ilustrar cuando estamos en lo correcto, pero sobre todo cuando estamos absolutamente equivocados. Este es el caso de Juan y Don Olegario. Don Olegario era propietario de un inmueble y se lo había alquilado a Juan para que éste montara allí un restaurante. Por más de cinco años, a Juan como arrendatario le había ido muy bien. Pero como uno nunca sabe qué le depara el destino, de repente empezaron a aparecer las dificultades. Ya la clientela no frecuentaba el restaurante de Juan y Juan, viéndose angustiado por no tener recursos, envió la carta de terminación del contrato de alquiler a Don Olegario, incluso habló con él y le pidió que le perdonara la penalidad. Don Olegario muy amablemente le dijo que aceptaba y de esta forma Juan se deshizo del contrato de arrendamiento. Pasados unos días, Don Olegario recibió una visita de Norma, una señora emprendedora que estaba interesada en alquilar el inmueble para montar allí también un restaurante. Don Olegario aceptó el contrato y de esta forma Norma se convirtió en la nueva inquilina. Estando en el proceso de remodelación para el nuevo restaurante cerca de él pasaba Juan y al percatarse de ello se acercó a Norma de forma poco respetuosa a exigirle que no continuara con el restaurante. También se fue para donde Don Olegario y le exigió una alta suma de dinero como indemnización y le llevó a un abogado para amenazarlo con que le iba a iniciar una demanda por daños y perjuicios. Bueno amigos, ¿por qué decidí hacer este video el día de hoy? Me han hecho esta consulta en varias oportunidades de diferentes maneras. Quizás esta es como la más recurrente en este momento coyuntural que estamos saliendo de, de una crisis como la generada por la pandemia del coronavirus. Y es que algunos arrendatarios que se vieron obligados económicamente a terminar con sus contratos de arrendamiento, pues al ver que los propietarios están promocionando nuevamente su inmueble y están encontrando arrendatarios pues que van a dedicarse a la misma actividad que tenía el inquilino anterior, algunos arrendatarios tienen un poco de desconfianza o dudas de cómo se debe proceder en estos casos. Quieren saber si está bien o mal la forma en cómo el propietario está actuando. También hay otros arrendatarios que, como en el caso puntual, realmente lo que tienen es escozor, esa piquiña, esa envidia, porque pues hay otra persona que va a explotar ese inmueble que él ya no lo pudo explotar. Y para poder resolver esta situación vamos a responder unas preguntas. La primera de ellas. ¿Don Olegario sí estaba en el derecho de alquilar ese inmueble para que otra persona desarrollara la misma actividad económica que el inquilino anterior? Y la respuesta es definitivamente sí podía Don Olegario entregar ese inmueble para que se desarrollara la misma actividad económica. Si bien es cierto, en Colombia la ley mercantil protege al arrendatario con una figura que se llama el derecho de renovación esta figura solamente lo cubre cuando el propietario es el que le pide el inmueble pide la terminación del contrato de arrendamiento al inquilino al arrendatario en ese caso el propietario no puede colocar en el inmueble una actividad similar a la que venía desarrollando el arrendatario pero en el caso particular, el arrendatario fue el que solicitó la terminación del contrato de arrendamiento. Y hay un texto de una sentencia que me parece que responde muy bien esta pregunta. Se colige que el arrendatario, con derecho a la renovación, accedió a restituir el inmueble en forma directa y voluntaria, ya que no hubo un proceso de lanzamiento. El arrendatario, sin obligación legal para entregar el inmueble, lo hizo voluntariamente. Con esa actitud renunció al derecho que le otorgaba la ley y ese proceder no puede dar lugar a la indemnización que busca el inquilino del arrendador, puesto que no existe una prueba que esa entrega del inmueble del arrendatario el inquilino, al arrendador lo haya hecho con base en una coacción física o moral del mismo arrendador, es decir, del propietario. El arrendatario, en el caso que vimos se llama Juan, renunció al derecho de renovación que le correspondía, sin el menor reclamo, procediendo a restituir el inmueble. Y esa renuncia no le puede generar derecho de indemnización, lo que conlleva la falta de interés y conduce a una sentencia que le va a denegar la pretensión que está exigiendo del propietario arrendador. Mejor dicho, Juan está muy equivocado. Y es muy importante que los arrendatarios que tengan dudas de cómo funciona la ley la tengan muy clara, porque muchas veces se embarcan en procesos que pueden hacerles gastar más dinero. Señor arrendatario, si tú voluntariamente solicitaste la terminación del contrato, si tú voluntariamente entregaste el inmueble al propietario, es porque sencillamente te estaba yendo mal, porque no tenías clientela. ¿Cómo puedes exigir? que se te están robando la clientela cuando tú mismo eres consciente que ya no había clientela porque si lo hubiera, te aseguro que estuvieras en el inmueble es decir, seguirías allí. Los arrendatarios se enfrentan a muchos problemas durante la ejecución de un contrato de arrendamiento de local comercial, pero solo aquellos arrendatarios que aguantan, aquellos arrendatarios que no incumplen el contrato, son aquellos a los que el derecho de renovación les persiste en el tiempo. Hay algo muy, muy importante, un gesto demasiado determinante que no podemos dejar de mencionar. Y es que el arrendatario Juan le envió una carta, una comunicación al arrendador propietario, don Olegario. Esa carta es la traducción de una renuncia tácita al derecho de renovación que tenía el arrendatario. Pero si en su lugar no hubiese mandado carta sino que hubieran llegado a un espacio de conversaciones, de consenso y terminaran de mutuo acuerdo, de pronto las cosas se pueden complicar un poco. ¿Y por qué digo que cuando hay terminación de mutuo acuerdo sí se puede complicar? Es por un tema legal. La ley comercial señala que contra las normas que contienen el derecho de renovación no producirá efectos ninguna estipulación de las partes, porque es de orden público, no se puede renunciar. Si existe entonces una terminación de mutuo acuerdo y el inquilino renuncia a ese derecho de renovación, se da por no escrito. Por lo tanto, si realmente el inquilino tiene interés de terminar el contrato, si yo soy arrendador, lo que le digo es, vamos a negociar la cláusula penal, vamos a negociar todo esto, pero páseme usted la carta de terminación del contrato. Porque la carta en sí es la que dice yo estoy renunciando a mi derecho de renovación, a mi interés de continuar con el inmueble. El mensaje para las inmobiliarias y para los propietarios es si ustedes quieren ayudar a un inquilino, ayúdenlo de tal manera que no se les devuelva ese favor. Pídanle esa carta de terminación del contrato de arrendamiento antes de hacer cualquier acuerdo referente a obligaciones pendientes. Bueno, cuando yo hablo de carta no significa que tenga que dar una pastoral, pues, una carta grande. No, simplemente un mensaje en el que el arrendatario diga, señor, estoy terminado, te estoy interesado en terminar el contrato de arrendamiento. Y ya guardan esa cartica y ustedes pueden estar tranquilos. Y entonces, ¿cómo hace don Olegario para quitarse de encima a Juan? Realmente lo que tendría que hacer don Olegario es decirle que vea este video como para que se ilustre un poquito Juan. Yo creo que la gente actúa a veces es por desconocimiento, pero el desconocimiento no le da derecho a ir a insultar a las personas. Yo invito a los arrendatarios que cuando sientan dudas, busquen un abogado especialista para que les explique cómo funciona el derecho de renovación, para que no tengan que incurrir en más gastos y sobre todo dolores de cabeza y hacerles dar dolor de cabeza a otras personas. ¿Y cómo queda la nueva arrendataria norma? con el anterior arrendatario, el ex arrendatario Juan. Hay algunos ex arrendatarios que al primero que van a molestar es al actual inquilino y desafortunadamente ellos no tienen nada que ver. Si llegara a existir que tenga derecho de renovación vigente el, el ex inquilino, al que tendría que demandar es al propietario, que fue el que entregó el inmueble. No molesten a los nuevos arrendatarios. Ellos están haciendo, en el caso de norma, ellos están haciendo lo que ustedes inquilinos Renunciaron, le aseguro que si renunciaron es porque no les estaba dando. Si otra persona quiere intentar, tiene todo su derecho. Bueno amigos y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les pueda servir para evitar meterse en controversias sin sentido pero tenen, teniendo claro que en qué consiste el derecho de renovación y cuándo es que se pierde. Los invito a suscribirse a este canal y activar las campanas de, a la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video de los que publicamos en este canal. Recuerden que aquí hablamos de arrendamientos, compraventa, administración inmobiliaria, corretajes y cualquier otra cosita que se nos atraviese en el camino. Los invito también a participar todos los miércoles a las 7 en punto de la noche a través de este mismo canal de los directos, de los distintos charlados que nos tomamos con toda la comunidad de Derecho Inmobiliario para charlar de estos mismos temas. Les quiero compartir que prontamente vamos a tener un espacio exclusivo para inmobiliarias, para aquellas personas que se dedican a la actividad de arrendar inmuebles, corretaje, de vender, en fin, de todo esto. Este espacio lo que busca es mejores prácticas que les puedan ofrecer estas empresas a los usuarios. Buen servicio para los arrendatarios, los compradores, una buena experiencia para los vendedores, para los propietarios. Mejor dicho, la idea es que cada día nos inquietemos más para mejorar. No olvides tampoco compartir este video, hablarle a otras personas de este espacio para que también se suscriban regalarme un like y también seguirme en Instagram donde ustedes podrán completar la experiencia de derecho inmobiliario porque no solamente es a través de canal de YouTube, no, también por Instagram. Así que síganme en leonardo.carmona.garcía en Instagram. ¡Chao!